Hola, hola, estás por aquí viendo este video porque alguien te lo compartió, porque estás en mi página o porque estás en mi canal de YouTube. No olvides suscribirte, hoy te voy a hablar de los servicios integrales jurídicos y psicológicos. Divorcios con enfoque de género, donde no solamente vas a encontrar la solución a tu problema legal o jurídico, sino que también vas a recibir un apoyo terapéutico, donde la salud psicológica que ha sido afectada por vivir una relación violenta, una violencia intrafamiliar en tu hogar o en tu matrimonio, aquí el acompañamiento terapéutico es indispensable. Pero también ten en cuenta que la violencia intrafamiliar es un delito y este debe ser denunciado. Así que aquí también realizamos todo este acompañamiento. Si estás pasando por una situación parecida, similar, si conoces a alguien, Dale clic al botón de abajo para que recibas toda la información. Todos los casos no son iguales, pero estos tres componentes ayudan para todos. Así que dale clic al botón de abajo para que recibas mayor información.